Bienvenidos niños, niñas y los no tan jóvenes a Nicotecnia. Bueno, estoy muy contento porque ya tenemos identidad Nicotecnia. La verdad que en una semana subió la cantidad de suscriptores. Estoy súper feliz. Y a continuación del video de introducción a lo que es animación, de paso aprovecho, saludo, agradezco y todo lo demás. Les voy a mostrar cómo animar. En la clase que tuvimos por Zoom, les, les mostré y les conté que estábamos usando este programa Krita que ya en este momento voy a entrar para mostrarte cómo descargarlo porque era una promesa que tenía es muy fácil solamente tienen que entrar en eh, su navegador de internet preferido y escribir Krita Krita.org ahí estoy entrando Krita.org Krita ahí está y les va a salir este sitio web igualmente hay otro video en el que les enseño a instalarlo acá Ponen Obtén Cripto ahora mismo. Y eligen el tipo de, de plataforma que ustedes quieren. Windows o también acá otras versiones. Windows 32 bits, por si alguno tiene un Windows de 32 bits. O Mac o Linux. Sí, está para todas las versiones disponibles. Acá lo descargan sin problemas y ya lo tienen listo para usar como tengo yo acá ahora. Bueno, muy bien. Como les había dicho, lo que estamos viendo ahora o lo que vamos a ver ahora es animación. Hay una parte que es toda la parte de la teoría aburrida de lo que es animación que la voy a tratar en otro video, pero ahora vamos directo a la acción porque yo soy de ir a la acción y después entender las cosas, ¿bien? Así que quiero mostrarles ahora, ustedes tienen el Krita como tengo yo eh, pero, pero las ventanas como las tengo yo no las tienen ustedes, ahora les digo cómo ponerlas bien simplemente les voy a mostrar el ejemplo que tengo acá, donde tengo un dibujo que Simula que es una pelota que está rebotando y cuando llega al piso como que salpica ahí. Está medio extraña, ¿no? Pero bueno, la animación está dentro de todo bien. Ahora la vamos a hacer desde cero. Bueno, como pueden ver, acá a la izquierda tenemos nuestro panel de herramientas. Acá hay unos numeritos que van subiendo. Y acá abajo un lector que va pasando y va como leyendo esta animación. Que es exactamente lo que nosotros dibujamos. Voy a parar acá. Ahí está. Y te voy a mostrar que tenemos... Esos dibujitos verdes. Esto te lo voy a mostrar en el paso a paso. Fíjate que es esto. Nuestro dibujo es el que está en color negro. Pero los dibujos rojos significan que son los dibujos anteriores. O sea, los dibujos de donde viene este dibujo actual negro. O sea, el negro es el actual. El rojo es el anterior. Y el verde es lo que viene después. En la línea del tiempo, esto lo que nos dice es que... Hacia dónde va o de dónde viene la animación. Y lo que nos permite es puntualmente saber... Cómo estamos dibujando para saber qué está pasando o qué va a pasar. Y adelantarnos y mejorar nuestra animación. Espectacular. Bueno, muy bien. Eh, les voy a mostrar que acá en la opción de ventana, nueva vista, perdón, acá espacio de trabajo, van a encontrar los diferentes espacios de trabajo y esto significa cómo se ve el programa Crita. O sea pensado para animación, pensado para dibujar en lo que es eh, algo que se llama vector o pintura o, o efectos especiales como dice acá, mira qué bueno por lo general viene en default, default es como viene por lo general, así seguramente lo tengas en tu caso y lo que vamos a hacer ahora es, como yo tenía ventana, espacio de trabajo, animación esta animación full lo hice yo eh, customizándolo como yo quería, ¿sí? pero vamos a hacer igual que vos lo tenés acá: animation, animación, y acá tenemos el espacio de trabajo como tenía yo antes. Acá la barra de tareas mía me está como molestando un poquito, así que la voy a sacar con clic derecho y voy a tocar acá, configurar barra de tareas, y le voy a pedir que me saque esa barra, a ver. Si me deja la, acá la opción Ocultar automáticamente Barra de tareas, ahí está, así si no me moleste Podemos ver completamente lo que hay acá abajo Hola ¿Me haces caso? Ocultar, sí, ocultar? ocultar Ah, no, este, ocultar, creo que era este Ahí está, ese era Me equivoqué, bueno, ahora sí Bueno, se un poquito más <ríe> Un poquito más, apenitas Creo que mucho, de mucho no va a servir Pero bueno, no importa, ya que lo tenemos así Vamos a usarlo así, no hay problema muy bien, bueno ahora sí Acá tenemos como te decía nuestra pelota rebotando Y vamos a crear un documento nuevo Vamos a cerrar de acá arriba esta cruz El trabajo que hicimos, no, no lo quiero guardar porque no me va a interesar ahora Y en tu caso te va a figurar el espacio de trabajo de esta forma Vamos a hacer paso por paso chicos Esta primera parte va a ser entender más o menos cómo funciona Vamos a crear un documento, vamos a configurar las cosas y después voy a parar el video y voy a hacer otro video donde ya vamos a estar animando, o sea, dibujando y animando. Así no nos mareamos y el video nos hace muy largo. Vamos. Muy bien, acá. Bueno, eh, vas a poder crear un, eh, una hoja de trabajo, un nuevo documento, nuevo archivo, desde esta opción, nuevo archivo, o desde archivo, nuevo. Son las dos opciones. Esto lo que hace es crear una hoja de trabajo. Acá está. Las propiedades del documento. Acá le podemos poner el tamaño que queremos que tenga, la resolución y todo esto. Bien, no quiero entrar en detalle con respecto a este tema, pero para que se den una idea, este es el tamaño que tiene un televisor, 1920 x 1080. Esto se llama resolución y es la calidad que eh, suelen ver los videos en películas, YouTube y todo lo demás, eh, que por lo general tienen las pantallas. ¿sí? Y la resolución es cuán... Eh, cuánta calidad tienes si te acercas para ver los detalles. Así que van a dejarlo como lo tengo yo. ¿Sí? 1920 por 1080 por eh, lo último 96. Y listo. Así como lo tenemos le vamos a dar OK. A ver si tenemos algo más. No, creo que no. Acá el formato de hoja si lo querés apaisado o parado. O sea horizontal o vertical. Horizontal va a estar bien. Y listo. Y nada más. Por acá nada más. Vamos a crear y ya está. Vamos a la obra. Excelentemente. Bueno. Eh, hay otro video de Krita que tengo en el canal. Y ahí pueden ver eh, cómo dibujo, cómo redibujo un, un amongas, un dibujito de amongas. Que primero lo hago en papel y después lo paso acá dibujando. Les recomiendo ver ese video como para que sumen eh, las herramientas que, que uso. Bien. Y ahora sí vamos a lo nuestro. Bueno, me gustaría acomodar un poco el espacio de trabajo. Yo no sé cómo te figura vos, depende. La pantalla que tengas puede que esto lo veas más cómodo que yo o no. Yo por eso lo que hago siempre es configurar mis espacios de trabajo. Para eso, mira, te lo voy a intentar mostrar acá. Ahí tengo mi mouse. Voy a, desde el mouse, hago clic acá y levanto y puedo mover mi barra. Que esto se llama línea de tiempo. Acá es donde transcurren los dibujos y se genera la animación. Acordate, voy a subir un video... Va a ser un poco aburrido, aburrido, pero va a ser importantísimo que lo veas sobre el tema de la animación. Cuando entendés cómo se hace una animación, listo. No importa el programa que uses, lo vas a poder crear. Porque hay muchos programas para animar. Yo ahora uso Krita porque me parece bastante sencillo. Fíjate lo que hice. Despego la ventana esta y la puedo pegar, como me dice acá, en cualquier lugar. En cualquier lugar yo puedo pegar esta ventana. La quiero pegar acá al costado. <coughs> Porque me resulta más cómodo Ahí está Y esta otra que está acá Esta otra ventana animation Que se llama de acá También hago clic La arrastro Y la llevo como por acá abajo Ahí Ahí está Ahí creo que hice macana A ver si puedo sacarla Sacarla de vuelta Ahí la saco de vuelta Quiero que se vea Ahí está Ahora sí Una arriba y otra abajo Esto era lo que yo quería Fíjate cómo puedo esto es, esto, a esto se le dice customizar o configurar eh, la interfase o, o el flujo de trabajo bueno no me quiero poner muy, muy técnico pero como para que más o menos eh, si se me salen esas palabras que ustedes lo, me entiendan bien acá está, acá está la hoja, imagínense que esto es nuestra hoja eh, común y corriente de la escuela o de dibujo o como quieran decirle y nosotros tenemos nuestro documento acá a la izquierda tenemos las herramientas con las que podemos trabajar y usar y acá abajo tenemos las capas. ¿Qué tema este de las capas? Bien. Las capas son como las hojas del libro. Un libro está compuesto por la tapa eh, del fondo. hay background significa fondo. Que es como si fuera la, la tapa de cartón o, o el piso, digamos, de, de, de un libro. Eh, o más fácil. Como si fuera tu escritorio en la mesa donde trabajas. Eso es el background, como donde te estás apoyando. Para entenderlo fácil y la capa 1 es como una hoja vacía en blanco en, el, en la cual puedes empezar a dibujar y acá abajo vas a agregar más capas recordá, esto te lo enseño en otro video donde dibujo un Among Us está bueno como para complementar este tema de las herramientas así que fíjate, acá sumo una capa y acá la puedes ver, capa 2 sumo otra capa, capa 3 y en esta puedo hacer doble clic y ponerle un nombre eh, por ejemplo Pelota, le puedo poner a este, a este le puedo poner fondo y a este le puedo poner, eh, no sé, un sol, porque voy a pintar como una pelota que rebota y un sol, por ejemplo. Listo, y lo que tiene de bueno las capas es que podés reordenarlas. La que es pelota la puedo poner acá encima de todo, lo que es fondo queda ahí, el sol ponele que queda ahí, no hay problema. Y en cada capa vas a pintar lo que corresponde. En la pelota vamos a hacer el dibujo de la pelota moviéndose en el sol un sol ahí y en el fondo bueno un fondo si ¿sí? no hay mucha más ciencia que eso listo con estas herramientas ya vamos a poder comenzar ok acá a la derecha fíjate que tenemos nuestro timeline o línea del tiempo y depende fíjate de dónde estemos parados acá en la capa es lo que está pasando acá en el timeline sí porque cada capa tiene su propio timeline o línea de tiempo y cada línea de tiempo, esta es línea de tiempo número 0, 1, 2, 3, 4 y así. Acá arriba fíjate que nos la va contabilizando. Animación, animación en el, momen, en el momento 0, momento 1, momento 2 y así. Listo, cada vez que vayamos pintando y agregando nuevos cuadros vamos a darle esa simulación de animación. Hasta acá aparecieron muchas palabras raras, un poco tal vez confuso o aburrido. Lo importante, que fue lo que hicimos hasta ahora? Fue organizar nuestro espacio de trabajo, preparar las capas para eh, dibujar, preparar acá la línea de tiempo, eh, preparar el, el, bueno, el espacio de trabajo, creo que lo dije ya así, y, y listo. Eh, prepararnos para animar. Así que espero que tengas configurado como tengo yo, Ahora todo el espacio de trabajo. Si no me preguntas en los comentarios, me mandas un mensaje, no hay problema. Y vamos a prepararnos para animar. Así que hasta acá llegamos con este video y en el otro video próximo te muestro cómo empezar a dibujar para hacer la animación. Listo. Bueno, para que no te pierdas los próximos videos, te invito a suscribirte y también vas a encontrar otros videos relacionados. Que son complementarios a esta temática o también otras temáticas que están en el canal que seguro te pueden interesar. Así que vamos, no perdamos más tiempo y continuemos que tenemos mucho por animar. chao